Hay varios tipos de revistas científicas que ustedes deben de conocer. Están las arbitradas, las indexadas y las demás. Las revistas arbitradas son aquellas que someten sus artículos a la revisión de expertos o árbitros externos. Este arbitraje puede ser conocido o anónimo. Esto quiere decir que si yo soy un investigador y quiero publicar mi artículo en una revista arbitrada, lo que va a pasar es que yo voy a mandar mi artículo a la revista la revista se lo va a mandar a otros investigadores, usualmente son tres. Estos tres investigadores que usualmente no van a saber quién soy yo y yo no voy a saber quiénes son ellos, van a revisar mi trabajo, van a determinar si este trabajo que yo envié cumple con los criterios de calidad de la revista y van a decidir si es suficientemente bueno como para ser publicado o no. El resultado que pueden dar es aprobado, aprobado con modificaciones o rechazado. La mayoría de los artículos que se aceptan para publicación fueron aprobados con modificaciones. Esto quiere decir que los leyeron los árbitros y decidieron que estaba bien, pero que había que cambiar cosas. Es muy común, siempre lo mandas y te lo van a regresar y te van a decir, bueno, sí, pero cámbiale esto, profundiza más en esto, por qué no incluiste esto, qué pasó con esto otro y demás. Es muy muy muy muy muy raro que acepten un artículo sin, ningún, sin ninguna modificación. Normalmente o es con modificaciones o de plano lo rechaza. Esto es bueno para la comunidad académica porque quiere decir que entre nosotros mismos nos autorregulamos, entre nosotros mismos decidimos ¿Qué es un artículo de calidad y qué no lo es? Las revistas arbitradas comúnmente están inscritas en registros de publicaciones y tienen un ISSN, que en español significa Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas. La mayor parte de estas revistas arbitradas está indexada en bases de datos. ¿Qué es eso? Vamos a la siguiente. Las revistas indexadas, están incluidas en el índice de bases de datos, como las bases de datos que vimos en, en el anterior video, como scholar.google.com, Latindex, Cielo y otras. La mayoría, bueno, más bien todas, todas, todas las revistas arbitradas que yo conozco están indexadas, pero no todas las revistas indexadas son arbitradas, chan, chan, chan. O sea, hay revistas que simplemente tú mandas tu artículo y así tal cual lo lee el editor y dice así está bien y así lo publican. Esas no tienen arbitraje. Cuando tienen arbitraje es porque hubo un externo a la revista que leyó el artículo y que lo aprobó. Pero bueno, La mayoría, si no es que todas las revistas arbitradas, todas las que yo conozco están indexadas. Para determinar si una revista ingresa a un índice, se toma en cuenta la calidad del contenido, sus características técnicas y su factor de impacto, que es algo muy importante de lo cual vamos a hablar en otro video. ¿Por qué querría una revista estar indexada? Bueno, pues para adquirir mayor visibilidad mundial. Por ejemplo, si yo tengo mi revista y yo la pongo en una página de internet, pues ¿quién va a saber que esa página existe? Solo las personas que sepan de la revista y directamente la busquen. Pero si yo estoy en un índice, quiere decir que todos mis artículos van a poder ser buscados por las personas que usen ese índice, índice de una base de datos. Por ejemplo, si mi revista está indexada en scholar.google.com, va a implicar que alguien que no me conoce a mí, no conoce mi revista, se mete a scholar.google.com, realiza una búsqueda y puede dar con mis artículos, lo cual a mí me da visibilidad y también facilita el acceso a mi revista. Asimismo, se promueve el prestigio de los autores, porque más gente los va a poder conocer. Por lo mismo, se estimula la localización de pares. Si yo soy un investigador y estoy buscando estudios de mi tema, y me encuentro artículos de alguien más que trabaja mi mismo tema, bueno, es más fácil que yo me contacte con ellos. Y con esto se puede lograr un mayor intercambio de ideas. El tercer tipo de revistas los puse como las demás. Les puse un cisne porque, bueno... Las demás vienen siendo las revistas patito, las que no tienen ningún criterio de calidad claro que a mí, a mi lector me permita saber que lo que estoy viendo tiene calidad, que es fidedigno, fidedigno que le puedo confiar. Son patito, pero puse un cisne porque a veces esas patito pueden ir subiendo de nivel hasta convertirse en hermoso cisne. Sobre este tema van a tener una actividad que está disponible en su curso en línea en el que van a ver una lista de revistas. La mayoría está en español. Ustedes van a poder buscar información sobre esas revistas, van a escoger una, ya verán las instrucciones exactas en la actividad y van a identificar sus características. Me van a decir si está indexada, si es arbitrada o si es de las demás. ¿Cómo van a saber eso? Bueno, cuando busquen la revista en internet para llegar a su página, ahí van a ver los datos, casi todas las revistas van a presumir si están indexadas, Va a poner estoy indexada en y van a listar una serie de bases de datos especializadas, este, van a decir si son arbitradas, en inglés se dice peer reviewed y si es de las demás simplemente no va a decir nada.